Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos la oportunidad de enseñarles cómo descargar o enrar para comprimir y descomprimir archivos. Bueno, lo que hace este software es reducir el tamaño de nuestro archivo y ocupar menos espacio en nuestro almacenamiento. Eh, bueno, para esto vamos a descargar WinRAR Si ya lo tienen instalado se pueden saltar este paso No hay problema Bueno, les voy a dejar el link de la descarga en la descripción eh, Vamos a ir a ella, nos va a traer a esta página Y esta nos va a hacer un escaneo de nuestro sistema operativo Nos va a decir que es un Windows 10 por 64 bits Nuestros idiomas, el español en inglés no tanto, eh, y nos va a dar una descarga recomendada, eh, acá hay bastantes, están en inglés, hay para IOS en inglés, y bueno a nosotros nos dice que WinRAR 5.6 para Windows en español, eh, le vamos a dar ahí, si no les dice ese no importa, es el que le recomienda la página así que no hay ningún problema bueno se nos está descargando esperamos vamos a decirle que abrir al finalizar y se nos abre bueno, la licencia yo no sé si ustedes la lean pero yo no bueno le damos en instalar ya ustedes mirarán si quieren que se le añada WinRAR al menú del inicio al escritorio yo lo dejo así, le doy en aceptar y le digo que gracias bueno acá se nos abre donde quedó guardado ahora vamos a irnos hasta afuera y vamos a comprimir un archivo vamos a comprimir este de acá un archivo no, puede ser una carpeta vamos a comprimir esto Powerizo vamos a bajar hasta acá, está winrar y podemos añadir a poweriso rar. esa es una manera la otra es enviar a carpeta comprimida cualquiera de las dos sirve ustedes pueden elegir cualquiera Voy a dar en este y se nos crea otra carpeta comprimida como ven ya estaba comprimida en rar y en rar z bueno y la diferencia entre rar y rar z que rar z es el zip es que generalmente este el rar z eh, se comprime mucho más rápido y una ventaja del rar contra el rar z es que tiene muchas más funcionalidades demora un poquito más pero tiene como la funcionalidad de recuperar archivos por si hay algún archivo dañado y bueno eh, el tamaño de, de las carpetas varía bueno vamos a ver cuánto pesaba esta normalmente pesaba 25 megabytes y ya pesa 8.7 kilobytes como ven ha cambiado bastante Ahora para enviarlo por correo, solo es ir al correo, seleccionar el archivo, y vamos a ir hasta programas, abrir, y ahí se nos empieza a agotar, bueno, hasta ahí todo claro, cierto, ahora para descomprimir un archivo, si nos mandaron un archivo comprimido, es muy sencillo descargamos el archivo que nos envíen vamos a seleccionarlo y vamos a darle clic derecho ahora acá donde dice winrar le vamos a decir extraer aquí inmediatamente nos va a decir esto yo ya lo tengo extraído que es este de aquí entonces sería darle sí a todo y ya se nos descomprimió el archivo aquí está y listo eso sería todo espero les sirva y no olviden darle me gusta y compartir